El mínimo común múltiplo de varios números es un múltiplo común a ellos, es decir, que valga para todos y que sea lo más pequeño posible. Por lo tanto, una manera de encontrar el mínimo común múltiplo de 6 y 8 es escribir múltiplos de 6, escribir múltiplos de 8. Buscar uno que se repita para que sea común, es decir, un número que esté en las dos listas, y que sea el más pequeño posible. Si los múltiplos los escribimos ordenados, de más pequeños a más grandes, será el primero que se repita, puesto que será el más pequeño. Para encontrar múltiplos basta con multiplicar el número por 1 por 2 por 3, 4 etcétera en el caso del 8 se hace igual 8 por 1 8 por 2 8 por 3 etcétera paramos puesto que el 24 se repite en las dos listas es decir 24 es un múltiplo de 6 también es un múltiplo de 8 por lo tanto es múltiplo es común porque está en las dos listas, es un múltiplo común. Y es el mínimo porque es el número más pequeño que cumple estas condiciones. Así pues, paramos de calcular múltiplos porque tenemos el que buscábamos. 24 es el mínimo común múltiplo de 6 y de 8. Otra forma de calcular el mínimo común múltiplo de varios números es utilizar la factorización de esos números. En este caso 6 es 2 por 3 y ya es la factorización puesto que el 2 y el 3 son números primos. Para el 8 puedo escribir 4 por 2, pero el 4 se puede convertir en un 2 por 2. El otro 2 lo copiamos. Es decir, 2 por 2 por 2 es la factorización de 8. Una vez tenemos los números factorizados, utilizaremos sus factores para fabricar el mínimo común múltiplo que estamos buscando. Se hace de la siguiente manera. Tenemos que coger un 2 y un 3 para conseguir tener el 6. Y para tener el 8 necesitamos tener el 2, tres veces. Aquí ya lo hemos puesto una vez, por lo tanto, añadiremos otros 2. De esta manera, el número que fabricamos es 6 por 4, es decir, es un múltiplo de 6, pero, a su vez, es, cogiendo este 2 y estos otros doses, que serían el 8, es 8 por 3 es decir, este número que hemos fabricado también es múltiplo de 8 al ser un múltiplo de 6 y un múltiplo de 8 a la vez cumple que es el, el, el múltiplo común pero ¿cómo garantizar que sea el mínimo? bueno, no hemos añadido ningún factor que no necesitemos por lo tanto no hay ningún otro número que podamos fabricar y que sea más pequeño que este, consiguiendo tener un 6 y un 8 a la vez. Así pues, este es el mínimo común múltiplo. Es múltiplo de los dos a la vez y no hay ningún otro que sea más pequeño. 24 es el número que buscábamos. En este otro caso queremos calcular el mínimo común múltiplo de 12 y 18. Si factorizamos, 12 es 6 por 2, pero el 6 se puede cambiar por un 2 por 3. Es decir, ordenando los factores tendríamos 2 por 2 por 3. 18 es 9 por 2. Pero el 9 es 3 por 3. Si ordenamos los factores, tendremos 2 por 3 por 3. Con estos factores, tenemos que fabricar el mínimo común múltiplo. Para tener el 12, necesitamos dos doses y un 3. Para tener el 18, necesitamos un 2 que ya lo tenemos, puede ser este o este, y dos treses. Uno ya lo tenemos, necesitamos añadir otro. De esta manera, con este, este y este tenemos el 12 y con este, este y este tenemos el 18. Por lo tanto, este número que hemos fabricado es múltiplo de 12, 12 por 3, y también es múltiplo de 18. 18 por 2. Y es el más pequeño porque hemos utilizado la mínima cantidad de factores posible. Así pues, si hacemos este cálculo, que sería 4 por 9, obtenemos el número 36. 36 es precisamente el mínimo común múltiplo de 12 y 18. a ver otro ejemplo. Para encontrar el mínimo común múltiplo de 28 y 30 podemos factorizar el 28 y el 30. 28 se consigue multiplicando 7 por 4 y el 4 lo podemos convertir en un 2 por 2. Si lo ordenamos y lo pasamos a potencias tendremos 2 a la 2 por 7. Para el 30 podemos multiplicar 3 por 10, el 10 es 2 por 5. Si lo ordenamos y lo pasamos a potencias, en este caso todo está elevado a 1, quedaría igual. Recordemos que para encontrar o fabricar el mínimo común múltiplo tenemos que utilizar un 2 elevado a 2 y un 7 y también necesitaremos un 2, un 3, un 5, este 2 ya está aquí dentro. El 3 y el 5 habrá que añadirlos. Es decir, que otra manera de pensarlo es pensando que necesitamos factores, todos los factores, es decir, los factores comunes y no comunes, los que se repiten y los que no, con el exponente más grande. Es decir, en este caso el 2 está repetido, es un factor que es común, pero aquí es donde tiene exponente mayor. Por lo tanto, cogeremos el 2 elevado a 2. También necesitamos el 3, el 5 y el 7, en todas partes están elevados a 1, por lo, por lo tanto, cogeremos los elevados a 1. De esta manera, hemos cogido los factores comunes y no comunes con el mayor exponente. Si hacemos este cálculo, multiplicando 2 por 2, por 3, por 5 y por 7, obtendremos el número... 420, 420 es el mínimo común múltiplo de 28 y 30, en este caso nos piden calcular el mínimo común múltiplo de tres números, se hace de la misma manera, es decir, podemos encontrar múltiplos de 5, de 10 y de 14 y buscar el primero que se repita en las tres listas, o utilizar las factorizaciones. Si factorizamos, el 5 es un número primo y se queda igual. El 10 es 2 por 5. Y el 14 es 2 por 7. Así pues, necesitaremos coger 5, 2 y 7. Necesitamos un 5 para tener el 5, que nos servirá también para el 10. Necesitaremos un 2 para tener el 10, que también nos valdrá para el 14, y necesitaremos un 7 para tener el 14. Es decir, utilizaremos un 5, que es este, por ejemplo, un 2 por 5, el 5 ya está, añadimos el 2, y un 2 por 7, el 2 ya está, añadimos el 7. O lo que es lo mismo, factores comunes y no comunes, es decir, todos, 2, 5 y 7, elevados al máximo exponente. En todos lados están elevados a 1. 5 por 2 son 10, por 7, 70. En este caso el mínimo común múltiplo es 70. En algunos casos es muy fácil encontrar el mínimo común múltiplo. En estos ejemplos vemos que el número más grande es Múltiplo del más pequeño. Por ejemplo, aquí 10 es 5 por 2. Aquí 6 es 2 por 3. Y 70 es 7 por 10. Es decir, estos números de aquí son múltiplos del pequeño. Además, ellos son múltiplos de ellos mismos. Eso quiere decir que la respuesta siempre será el número mayor, ya que 10 es múltiplo de 5 y múltiplo de 10 a la vez. Aquí la respuesta es 6, puesto que 6 es múltiplo de 2, es 2 por 3, y también es múltiplo de 6, 6 por 1. Y aquí la respuesta será 70, puesto que 70 es múltiplo de 7, es 7 por 10 y también es múltiplo de 70, 70 por 1. Hay otros casos en los que encontrar el mínimo común múltiplo también es sencillo. Si observamos que los números que nos dan no tienen factores comunes, por ejemplo aquí el 2 es 2 y el 5 es 5, por lo tanto no hay factores repetidos entre ellos, basta con multiplicar esos dos números. 2 por 5 da 10. 10 es el mínimo común múltiplo. En este otro caso nos dan el 2, el 3 y el 7, son tres números primos. Por lo tanto, no hay factores repetidos entre ellos. El 2 es 2, el 3 es 3 y el 7 es 7. Habrá que multiplicarlos todos. 2 por 3 son 6 y 6 por 7 42. En este otro caso, el 10 es 2 por 5. Y el 21 es 3 por 7. Tampoco hay factores repetidos, por lo tanto, habrá que utilizarlos todos, o lo que es lo mismo, multiplicar 10 por 21.